Hola, mis amigos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Pues, como siempre, todos los días aquí en nuestro programa de todos los eh, siete de la noche, ¿no? Es un poquito tarde, siete y dieciséis, pero estamos muy contentos de poder compartir nuevamente esta noche en nuestro programa de esta semana hasta terminar con las señales del tiempo del fin. Estamos hablando de, la, de lo que a todos nos importa. En realidad, eh, algunas personas me dicen. ¿Pero a quién le importa que el mundo se acabe? No, sí, a todos nos importa. Y si a alguna persona no le importa es porque simplemente no ha entendido el sentido de la vida. Eh, en realidad, eh, hablar del de tiempo del fin es un tema que a todos nos debe interesar porque eh, cada uno sabe muy bien que este tiempo se ha mostrado muy, muy difícil. Se han comenzado a aparecer cosas que no aparecían en el pasado. Se han comenzado a intensificar situaciones sociales, bélicas, eh, gubernamentales. Se han comenzado a romper estructuras que se creían que eran uy, estables por toda una eternidad. Finalmente, organizaciones religiosas que eran tan centradas en ciertos temas han comenzado a cambiar y acomodarse a nuevas maneras de pensar. En realidad, eh, cuando nosotros hablamos de las señales del tiempo del fin, tenemos que hablar de también, como hoy, de alguien que induce, representa, de alguna manera conduce cierto grupo con un, eh, una tendencia de pensamiento contrario al pensamiento de Cristo. Si nosotros hablamos de Cristo a la gente, predicamos su evangelio y entendemos el sentido de ese evangelio, que es ayudar a encontrar una razón de ser más allá de la muerte, más allá del pecado, más allá de los dolo del dolor, de los sufrimientos, que es la salvación. Alguien que no desea la salvación de la raza caída, de la raza humana, Quiere abrir esa brecha que todavía existía entre el hombre y Dios antes de la muerte de Jesucristo para decir que todo lo que se anuncia no es necesario, no es verdad. Y muchos de ellos, incluso que enarbolan ese tipo de pensamiento, no lo hacen de manera abierta. diríamos. Eh, no se manifiestan claramente con el pensamiento que tienen, pero sí lo hacen como instrumentos aparentemente de Cristo, porque usan su nombre, como líderes, se identifican con él, pero lo que enseñan es contra el pensamiento de Jesús. Es como que alguien se mete en tu organización, dice que es de tu organización, pero comienza a minar por dentro el pensamiento, los principios, los fundamentos que tiene la enseñanza de aquel a quien dices tú seguir o en quien tú dices creer. No sé, sea, a todos nos ha pasado en algún momento que tú tienes un líder y crees que ese líder piensa de la manera como tú y te equivocas. Esa asunción es totalmente equivocada porque los seres humanos tenemos una particularidad y pensamos totalmente distinto el uno del otro esas pequeñas diferencias pueden marcarse en momentos de crisis y terminar finalmente siendo un enemigo dentro de una organización. El cristianismo, en su crecimiento, establece ciertas pautas. Y esas pautas que establece las hace dentro de un parámetro totalmente centrado en el mensaje de Cristo. Perdone un segundo. Y generalmente cuando nosotros vemos ese concepto revelarse dentro del movimiento, nos damos cuenta finalmente que ese personaje tomaba el nombre, eh, ocupaba un lugar importante para poder tomar el control de los que participaban de este movimiento y luego llevarlos al pensamiento contrario a las enseñanzas de Cristo. En la teología cristiana no tenemos que esforzarnos mucho. El pensamiento de Cristo es, por ejemplo, yo amo el peca al pecador, pero odio el pecado. ¿Cómo lo demostró su padre de que esa enseñanza que Cristo nos transmitió es una enseñanza real? Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice en la Biblia en Apocalipsis, que Él cargó sobre Él los pecados de todos nosotros. Es decir, en la cruz, bajo la acusación y la conducción maligna del enemigo en los judíos y los romanos, llevaron a Cristo a la cruz. Y al llevar a Cristo a la cruz, el enemigo estaba exigiendo la muerte del Hijo de Dios como paga del pecado. Pero él no sabía que este Hijo de Dios, nacido de María, hecho hombre, según el libro de San Juan, hecho verbo, y el verbo habitó entre nosotros, era el pase a la eternidad para todo aquel que cree en Jesús. Este proceso catastrófico, aparentemente de fracaso en la vida de Cristo, se convirtió en el símbolo del éxito para la salvación. Y cuando alguien se mete dentro de la doctrina de Cristo diciendo que él odia el pecado, llama al pecador, cuando un líder religioso político de influencia dice que tú puedes incluso viviendo en tu pecado alcanzar la gracia de cristo sin necesidad de hacer cambios tienes que aceptar que jesucristo te ama y te ama con todo lo que tú eres y que no necesitas hacer ningún cambio la gracia te alcanza y al final todos se salvan eso se llama una enseñanza contraria a la enseñanza de cristo no dudamos del amor de Cristo. No dudamos de la oportunidad de salvación que Él ha abierto para todo aquel que quiere. Todo aquel que acepta. No dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a conducir aún con sus cargas. No, Él dice, yo os haré descansar. Y para descansar de tus cargas, Él te va a ayudar a cambiar tus convicciones erradas de la gracia, te va a ayudar a cambiar tus condiciones erradas de la verdad, te va a ayudar con su espíritu y te va a convencer de pecado, dice la Biblia, de justicia, de la justicia de Dios y de juicio respecto a la condición final del hombre, gracias a aquel que siendo guiado por el Espíritu de Dios, se acoge por la fe, al sacrificio de Cristo alcanzará en el juicio la aprobación de la salvación. Pero escúchame, acogerte a la sangre de Cristo no significa que no hay cambios. Acogerte a la salvación provista por Cristo no significa que tu vida no debe cambiar. Y no va a cambiar para que tú te ganes la salvación. Eso sería anticristiano, porque Cristo dice que no necesitamos de nuestras obras para alcanzar la salvación porque las obras las va a producir el espíritu. No dice que no vamos a cambiar. Él dice que va a cambiar. Nuestra lucha será constante. Y de acuerdo al nivel de tendencia y conexión con el pecado, cada uno tendrá su propia lucha individual. Pero la decisión de acogerse al sacrificio de Cristo hará que tú puedas alcanzar la salvación o no. Pero la salvación no te va a alcanzar aunque tú no quieras. Enseñar eso se llama anticristo. Enseñar que tú eres un representante de Cristo, aquí en la tierra, y que si tú perdonas a alguien, Dios te perdona, como tu intermediario del perdón, te equivocas. Es un concepto anticristiano. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar tus pecados, es Cristo. Porque el único que tiene la salvación en sus manos, marcadas, con los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado y en su frente, muerto y en el tercer día resucitado, es Jesús. Enseñar algo contrario a eso es hacerle espacio al anticristo. Y la señal del tiempo del fin, que nosotros vamos a notar y vamos a saber y que lo podemos ver, ese es el privilegio de los que vivimos en el tiempo del fin, es que podemos ver el cumplimiento de las profecías en nuestro tiempo, con nuestros propios ojos. El anticristo busca cambiar, tergiversar de manera sigilosa, como lo hace siempre Satanás. No lo hace de manera abierta. Aparentemente es un ser identificado con las multitudes, que, se llega, que llega al corazón de la gente, que está preocupado de la necesidad de todo aquel que es rechazado y que finalmente necesita la salvación como líder mundial, se presenta como un mediador del concepto de Cristo, bajando los principios a la conveniencia de la gente y no subiendo a la gente a los principios de Cristo. ¿Quién es un anticristo? Aquel que se opone a los mensajes de Cristo. El anticristo necesita ser identificado por ti, por cada uno de nosotros, que de alguna u otra manera hemos ya comenzado a entender que en el tiempo del fin aparecerán cosas que nunca hemos visto. Enseñanzas aparentemente bonitas, pero incorrectas dentro del concepto de la Biblia. Por ejemplo, yo siento mucho que muchas personas creen y se consuelan de que su mamá, su papá, cuando muere, se va al cielo en la gloria. Si esa es la enseñanza, ¿por qué entonces dice el rezo del catecismo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿No te parece contraria a la doctrina que tú crees? ¿No te parece contraproducente querer decir que está en el cielo para que te consueles? pero realmente no está en el cielo que recién viene a juzgarlos cuando venga a los vivos y a los muertos. Otra doctrina interesante respecto de la inmortalidad del alma, que es el originador de este concepto de vivir en la gloria después de morir, es que los seres humanos tenemos un alma, pero es un alma consciente. Es un pensamiento dicotómico que nació en la filosofía griega que hoy ha influenciado en el mundo entero. Tanto así que algunas personas creen que cuando nosotros morimos hay alguien que sale de nosotros y se va a la gloria, que se va al cielo, que se va al purgatorio o que se va al infierno. No es el, el, el, la enseñanza bíblica. El anticristo enseña eso. Tergiversa, mezcla. Por eso la Biblia dice que este anticristo haría beber al mundo el vino de su fornicación, es decir, un vino adulterado. Un mensaje verdadero, medio verdadero, con mentira, de tal modo que parece que, como la autoridad lo dice, parece que fuera verdad. El concepto bíblico dice claramente que los muertos nada saben. Y por tanto, una persona que muere, como lo fue en los días de Jesús, eh, su, su amigo Lázaro, él dice, mi amigo Lázaro, duerme, voy para despertar. ¿Dónde estaba Lázaro? En la tumba. Y su espíritu que vuelve a Dios es el poder que vuelve a Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Y cuando tú mueres, deja de venir ese poder de vida que hace latir nuestro corazón y que nosotros tenemos el privilegio de compartir con Dios, nuestro creador, con nuestros semejantes, con la naturaleza, con el universo, como testimonio de la dependencia de él. Y esas enseñanzas son contrarias cuando alguien dice lo contrario. Cuando alguien dice que cuando yo muera me voy al cielo, que cuando me voy a, me voy a la gloria, y tú sabes, no hay muerto malo, todos los muertos son buenos. El día que mueres, todo el mundo cree que eres bueno y te vas a la gloria. Bueno, en la Edad Media había mucho más negocio con esto, porque si tú creías que tu familiar no era tan bueno, de repente fue al purgatorio, el líder religioso te decía, está en el purgatorio, tienes que pagar una cantidad de indulgencia para que salte al, al cielo. Incluso Lutero lo describe de manera impresionante, él dice que la moneda cuando entraba Dentro de, de, la, de la alcancía y sonaba en el fondo de la alcancía, hacía tilín, significaba que desde el momento en que la moneda entró en la alcancía hasta cuando golpeó, fue el viaje del alma del familiar a la gloria. Y cuando golpeó, significaba que estaba en la gloria. Así se negociaba la salvación. Entonces, el anticristo enseña esas cosas. Te hace perder el sentido real de las cosas. En realidad, ¿qué es el anticristo? El anticristo te advierte cosas de las cuales tú no tienes que prepararte para que cuando te suceda, quedes mal. En otras palabras, te dice que no va a pasar, sabiendo que va a pasar, para que cuando pase, te hayas engañado y pierdas la salvación. Ahí está el gran problema. ¿Qué hacemos? Otra de las enseñanzas tan desarrolladas hoy en día es el pensamiento de que tú eres Dios. Que tú tienes algo de Dios en ti, que por tanto, como Dios, tienes que valorarte, etcétera, etcétera. Tú no puedes dejarte manejar por nadie, etcétera. O sea, un levantamiento del ego, del yo, en estos últimos tiempos, incluso dice, si tú declaras algo, eso te sucede. Si tú pides algo, eso viene. Ustedes han escuchado esa expresión que dice, sí se puede, y cuando no sucede, tantas expresiones, tantos gritos, sí, se puede, y cuando no sucede, ¿qué dices? Una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada. Tú tienes que aprender a hacer un análisis. Y yo te procuro en esta noche que tú trates de mirar lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lo vas a saber? Pon tu mirada en las Sagradas Escrituras. Lee algunos párrafos del tiempo del fin. Si lo que dice que va a suceder en el tiempo del fin está sucediendo, pregúntate dónde, en qué organización. No importa si es la tuya. No tengas miedo de hacer una introspección de tu propia religión y de tus propias creencias, para evitar caer en el concepto de que yo ya soy miembro de acá, yo ya tengo mi concepto claro, yo ya sé lo que está pasando, aquí me quedo. No es así. Si no digieren conforme a esto dice la Biblia, es porque no les ha amanecido. ¿Palabras de quién? De Jesús. Él dijo eso. Si lo que dijeren no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no tienen luz, están en tinieblas, están en oscuridad. Y si enseñan esas oscuridades, dentro del ejemplo del texto, lo único que vamos a tener allí es el movimiento anticristo en sus diferentes maneras, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes etapas o circunstancias. No te sorprendas. Que lo que guía al anticristo no es necesariamente una persona, sino un pensamiento que se difunde en todo el movimiento cristiano, anticristiano o no cristiano. Como por ejemplo ya hemos mencionado que las personas, como en algunos países que se tiran al agua, reciben bendición o van más directamente al cielo. O los que se queman, sus pecados son de una vez terminados y van directamente a la gloria. O cosas por el estilo como la reencarnación. Temas anticristianos, antibíblicos. Que sería bueno, no que me creas a mí, sino que tú vayas y lo analices. Y si quieres alguna pregunta que tú tienes y a raíz de esta conversación tú quieres que yo te conteste, escríbeme. Y con gusto te puedo explicar o darte algunos textos donde tú puedes leer y la Biblia se interpreta a sí misma el anticristo, el movimiento anticristiano, en todas sus imágenes contrarias al, al mensaje de Dios, se presentarán con mayor intensidad en este tiempo. Dios quiere que sus hijos se salven. Para eso necesitamos estar atentos al mensaje de los sucesos del tiempo del fin. Si yo te digo esta noche que cuando veas tú que el sol se va y las nubes cubren y se ponen negras, va a llover y sucede, ¿qué pasaría la próxima vez que tú ves que el sol se va, las nubes se cubren y se vuelven negras y llueve? El mensaje de Dios en sí mismo tiene la orientación guiada por el Espíritu, por supuesto, yo solamente soy un instrumento, quizás el peor instrumento, pero con ganas de ayudarme, ayudar a los demás, y buscar ese pequeño análisis de conciencia. No estoy interesado en que tú te sepas doctrinas, que tú te sepas una cantidad de cosas. Lo único que quiero es que tú simplemente te des cuenta que al lado de la verdad de Dios hay una falsedad metida dentro, de tal modo que tú cuando te das cuenta que esa falsedad está allí, te das cuenta realmente quién es el que está contra Cristo. Mis amigos y hermanos, que me escuchan a través de este canal. Cuando tú te des cuenta, no tengas temor de rechazar aquello que te aleje de Cristo. La Biblia dice, no lo digo yo, no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y tú me dirás, Boris, ¿y cómo pruebas eso? Lo que Jesús dijo que iba a suceder, está sucediendo. Y yo sería un tonto, un loco, no saber o no darme cuenta que está sucediendo y que Él es, verás, y que Él viene pronto y que Él es nuestro Salvador. No porque somos cristianos. El otro día, en un partido de fútbol, después de descansar, alguien comentó y dijo, pero los hindúes también tienen sus creencias muy parecidas a las nuestras. No es que algo se parezca. O es. O no es, pero tú dirás, Boris, pero tú estás juzgando desde, desde tu conveniencia, porque tú eres cristiano y ellos son cristianos y ellos no son cristianos y posiblemente también podrían juzgarte a ti. ¿Qué de lo que ellos han dicho está sucediendo en el mundo? ¿Qué profecías que han dicho los otros grupos religiosos o movimientos religiosos o pensamientos filosóficos religiosos se están cumpliendo? Tal como Jesús lo dijo, suceden exactamente. ¿Hay algo que puede contradecir eso? Los hechos que sustentan las profecías de Jesús nos hacen ver que el movimiento cristiano terminará anunciando, como dijimos anoche, como señal, el evangelio a todo el mundo, a toda nación, para testimonio de ellos, de que el reino de Cristo pronto llega. Y cuando eso suceda, es maravilloso, termina el texto diciendo, Jesús vendrá a llevar a sus hijos, vendrá a llevar a los suyos. El evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Yo te animo a que escudriñemos juntos la palabra de Dios. A partir del mes de junio, vamos a comenzar un estudio de la Biblia tema por tema. Y yo quiero que tú sigas esos temas. Porque de repente por allí hay un tema sobre salvación, pecado, este, la Trinidad. Que de repente no lo entiendes muy claramente. Y espero durante esas, ese mes poder tener una, un feedback, una respuesta de tu parte para que podamos escudriñar mejor aquellas cosas que te interesan y que de alguna manera te orientarán bajo la orientación del Espíritu a conocer la verdad de Dios, no lo mío. Sé como los vereanos, que eran, dice, más inteligentes que los de Tesalónica porque después que Pablo predicaba, iban a sus casas para ver si las cosas eran así, comprobaban las Escrituras haz lo mismo conmigo. Si me escuchas esta noche y ves que hay alguna cosa que necesitas conocer, escríbeme. Quién sabe te puedo ayudar o vea la Escritura y el Señor te ayude a conocer que el Anticristo vive entre nosotros. Su filosofía trabaja todos los días contra nosotros, contra la doctrina de, Biblia, de la Biblia, contra las doctrinas de Cristo. Por eso se llama Anticristo, señales del tiempo del fin. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y te anime a crecer en el conocimiento de Jesús y de su proyecto de salvación. Vamos a hablar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo. Tu palabra así lo dice. Y sabemos que lo que tú dijiste se está cumpliendo. El anticristo se ha metido en, el, en la mente de la gente. Ha destruido el sentido de valor. Ha destruido el sentido de, de género. Ha destruido eh, eh, la sexualidad, ha destruido las tendencias a conocerte más con el ateísmo, ha destruido la convivencia social y nos ha destruido tanto que la pobreza, la mente limitada está dominando el corazón y la mente de la gente. El sufrimiento es tal, prueba de ese abandono de los principios que tu palabra nos ha enseñado. Todo lo que se opone a ti es anticristiano, y por eso, Señor, conociendo estas enseñanzas, queremos volver a los fundamentos de tu palabra. Quiero entregarte este mensaje en tus manos, humildemente. No porque yo sea el predicador, sino porque tú eres el centro de nuestro mensaje. Que este mensaje llegue a la mente y al corazón de las personas y los ayude con la unción de tu Santo Espíritu a encontrar la verdad. En tus manos nos encomendamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Y bien, mis amigos, como todas las noches, tú puedes seguirnos en Facebook Live después de las 7 o también en Boris Darmon Canal en nuestro canal de YouTube. Nos vemos mañana con la siguiente señal de la venida de Jesús. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos. Chao, chao.